Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están todos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez, y esta vez estamos jugando al Transformice nuevamente como, como ustedes deseaban es, es. Y esta vez, y esta vez nos encontramos con una amiga que es de Colombia Y aquí, que viene a ser parte, que parte de nuestro canal Como ves aquí, aquí, aquí nos vemos, y nos vemos que estamos hablando al parecer Al parecer como si ahora mismo voy a mostrar mi cara Pues al parecer soy yo nuevamente Esta, esta, esta es mi cara Bueno, bueno aquí, aquí les mostramos Vean No sé qué pasa aquí Tengo otros sí, si, si con este, si con este si lo alcanzo a subir, tendré más suscriptores y, y tendré más fama. O sea, o sea como otros como Fernando Flow, Bers, Town, Germán. O sea, todo, o sea, o sea, cualquier, o sea, cualquiera que sea. Así que así que sí, vamos a empezar aquí Y no me ¿y de qué estás grabando? Vamos a abrir a si sí, yo le, le respondemos, le respondemos traemos por mí, sí. pues al pues al parecer pues pues pues aparecer... Vas, vas, vas a responderle preguntas Nos dice, ya sé, pero de qué Vamos a responderle ahora Y ella y, y, y, y, y, entiende que estoy grabando locuras extremas. Así que vamos, vamos a decirle esto. A bailar. Veamos, veamos que les... pues al parecer estoy haciendo game, gameplays de buena calidad pues al parecer algo gameplays extremadamente buenos o sea, o sea, ¡epa! O sea, que no sé para qué chucha que decir eso bueno bueno como les decía esp espero que les haya gustado el video y se, se, se, no olvides no olvides suscribirte al, al, al, al Villeprograma Contra el Javiente, o, o sea, o sea las, las iniciales de mi canal son LP, LPG y ahí me van a buscar. Espero que te guste, dale like, comenten, suscríbanse y compártalo con sus amigos. Adiós.